Saludamos a Doña María García, a ella ha estado cita también en esta inauguración en la que han estado presente, por supuesto los políticos y también las autoridades y también bueno el párroco de la iglesia bendiciéndonos también, que creo que también, también te bendecido y que ha sido bueno pues una entrada muy bonita en la cual hemos visto todo este espacio abierto. Bueno, ¿cómo lo has visto, porque son 17 años ya del Bazar de Caritas, son muchos, ¿Cómo te estás diciendo. Pues mira Elena, la verdad es que siempre es un placer venir al bazar de Caritas y sobre todo por la finalidad que tiene, ¿no? Eh, la, cómo se vuelcan todos los voluntarios. Y cómo se vuelca Marbella entera, ¿no?, para, para este bazar de caritas ...que sabemos que tiene la finalidad de ayudar a los más necesitados... ...y sobre todo, en estas fechas tan entrañables... ...como todos sabemos, que son las fiestas de Navidad... Eh, ...este año, pues como todos los años, está precioso... ...como sabemos, en 2020 eh, no pudo haber eh, bazar... ...se recuperó el año pasado, en 2021... ...y este 2022 ya sin ningún tipo de restricciones... ...para poder disfrutar del, del bazar en todo su esplendor... ...yo animo a todas las personas de Marbella y de fuera de Marbella... a ...que vengan desde hoy hasta el domingo... Eh, ...hasta las 10 de la noche del domingo al bazar... ...para hacer esas pequeñas, pequeños regalos de Navidad... ...que van a poder aquí encontrar muchísimos artículos... ...y que con eso pues van a contribuir... ...tanto a hacerle un regalo a su familiar... ...como para contribuir también con Carita ...y con la gran labor que se hace... ...también agradecerle por supuesto a Carita ...a todos los voluntarios... ...y a la colaboración del Ayuntamiento de Marbella por supuesto. ¿Qué destacaría de este bazar... ...has visto algo que te haya llamado la atención más que otra... ¿Alguna cosa que destacaría? Pues sinceramente la vueltecita primera que nos hemos dado, pues con muchas ganas de venir despacito y eh, visitando todos los puestos, eh, también decirte que el sábado estaré aquí como voluntaria en el Zoco me hace mucha ilusión, es mi primera vez y bueno, espero que no sea la última y que todos los años pueda repetir en otro año el tiempo no me lo ha permitido, mis obligaciones, pero este año sí así que estaré eh, atendiendo a todas las personas que vengan en el bazar desde el Zoco el sábado lo que son las fiestas también de Navidad, para algunos son tristes, pero para otros son muy alegres. A mí me gusta mucho especialmente y por eso, María, también me gustaría que dieras un mensaje de ese que te es sale a ti del corazón, del alma, para todo el mundo en general. Bueno, pues decirle que... Eh... Debido a los años que hemos pasado ¿no? con dificultades, tenemos que saber aprovechar y vivir lo, los momentos que nos brinda la vida de felicidad. Que seguro que en cada uno de nosotros hay ese, ese, hay ese momentito, ¿no? ese espacio de felicidad a pesar de las dificultades que podamos encontrar y que intentemos... pues llevar la paz y el amor eh, a todas las personas con las que vivamos, que están en nuestro entorno, porque es la mejor forma de celebrar esta, esta fiesta. Así que les deseo a todas las personas de Barbella y de San Pedro, felices fiestas y un próspero año nuevo. Muchas gracias María, felices fiestas también para ti, que tengamos todo prosperidad, que es lo que esperamos, gracias María. Muchas gracias, a vosotros.